Bienvenido al video tutorial de facturación masiva de ventas. Aprenda cómo facturar de forma masiva múltiples albaranes de venta. Haga clic en ventas, factura masiva de ventas y filtre los albaranes que desee facturar. Para este tutorial disponemos de albaranes de, va de varias fechas, clientes y series. Puede crear facturas con un único albarán o agrupar varios albaranes en una, según criterios elegir. Elija facturar por cada albarán para generar tantas facturas como albaranes según los criterios elegidos. O facturar agrupando por cliente y cabeceras, para generar facturas con criterios similares. Elija el tipo de criterios del filtrado que desee para obtener una lista de los albaranes pendientes de facturar. Puede filtrar por cliente, fecha, serie y número de albarán. Pulse Buscar para obtener la lista de albaranes disponibles que pueden ser filtrados de nuevo y seleccionar los que deseemos facturar. Con la opción facturar por cada albarán, crearemos tantas facturas como albaranes marcados. Si realiza un cambio en el filtrado o selección, la lista se actualizará automáticamente. Configure los criterios como desee y tantas veces como desee. Una vez seleccionados los albaranes deseados pulse el botón facturar albaranes seleccionados. Indique la serie y fecha de las nuevas facturas generadas. Compruebe cómo los albaranes se encuentran facturados. Son accesibles desde sus facturas asociadas. Al elegir la opción facturar agrupando por cliente y cabeceras, los albaranes similares se agruparán en la misma factura. Indique la serie y fecha de las nuevas facturas generadas. Para cada factura creada se guardan sus albaranes asociados. puede imprimirla, enviarla por correo electrónico al cliente o guardarla en formato PDF Como puede ver, se han generado agrupadas de 2 y 4 albaranes respectivamente. Si intentara repetir el proceso al no haber albaranes pendientes de facturar, Bamboo Cloud avisaría con un error.